El tejidillo o acolchado de Navalcán forma escuela propia dentro de la escuela de bordados toleranos. Es un bordado de origen medieval que está identificado con el punto de Almorafaz que aparece ya en los enterramientos medievales de las huelgas de Burgos. Eh, es un bordado que tiene la característica que se borda por el anverso para que se vea luego la parte vista que es el inverso. Eh, normalmente se utilizaba por eso se llama acolchado, porque se utilizaba para decorar las corchas noviales de las camas tradicionales por fuera por como será por fuera como quieres que vaya de noche a verte si los troncos de fin aparecen frente gente niña, en frente como quieres que vaya de noche a verte debajo de tu barco está la luna parada y no la deja pasar que no quisiera echarte, cada vez que te la echo, el corazón se me parte.